¿Qué pasó mis mancos? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio de Jugando con Yelichi Hoy voy a cumplir un reto que me dejaron en el video pasado que es básicamente ganar un VR con Sniper Para los que estuvieron en el live eh, Nada aquí está el resumen y para los que no estuvieron en el live que hice en Twitch el sábado pasado pues este nada aquí está ya ve que no veo sniper, sniper, no veo sniper Me está protegiendo, qué bonito, ay Ah, fuck Muérete, put Ok, ¿Dónde carajo están las snipers en esta verga? Ok ¿Y ¿Hay otra? No, hay otra, vez ver Ay, Mari, júvate una mala. Si sí, soy huevona. ¡Muévete, coño! ¡Corre! ¡Ah, ¡No! Coño, pero no me dejan vivir. ¡Qué peo! ¡Vamos! ¡No mueras, tío! ¡Maldito, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! Me mató. <coughs> Listo. ¡Ay, qué mala soy! ¡Ay, qué mala soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muevete, pu! ¡Ah! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Sí, sí. ¡Rápido! No me persigas desgraciado Ay, qué maldito, pana. No, porque no me curé, soy demasiada pandeja en la vida. Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto Parece maldito vámonos vamos. mira, por acá yo me voy a dejar morir muerto verga, para que ustedes vean y que manqueando ahorita me muero como una estúpida uh -huh. quieto, quieto Uy, le di Uy, no le di ah Ay, ah, coño, ¡Ya te ayudo! Ah, bueno, ayúdalo Ay, está vivo Ay, fuck you Ay, lo mataron Qué tipo ¡Ay, casi me matan! ¡Corre! No, el portal no, para jugar para Ay, coño, es que soy bordeleta que no que no que no soy el tipo que se ve ¡Ah! ¡Ay! ay Coño, este no era, me pregunto tu madre, pana! Ah, te estás agachando porque uno piensa que estás vivo, ¿no? Que estás muerto, que digo Maldito, maldito, maldito, maldito ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Siii! Sí, pero no, no soy tan pro Puede hacer un tiito, pero. Ay, mira, mira, mira, ya vi, ya vi. Mala. Ya va, espérate. Ay, ya va, ya va, ya va, ya está agarra, esta mierda. Corre, salva tu vida, no te quedes pegado muere ese culo, mueve ese culo, muere ese culo, te culo. Mala, tante, Coño. <risa> no. ¡Ay, ay, ay! Muertos, que muertos, que... Muerto. Muérete, ey, ya, ey, ya, fuck, fuck, fuck. ¡Sí! ¡Los maté! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! No lo creer, bajar a Si, vale, que bola. <ríe> vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¡Miel de son! ¡Mamá huevo, sal! ¡Mata todo! ¡Ay, mamá sal mato ay mamacuevo. huevo sal ¡Ah! <risa> <risa> mira ahí vienen, ahí hay unos que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira uno por allí! ¡Y uno por allá! Y, y, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Puta! ¡Uy, ay, ay! Mi ¡Mamá! ¡Cueva! ¡Sea! ¡Mierda! ¡Ajá! Listo. Mira. ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Qué tomo! Ay, ¡Qué bello! ¡Ah! ¡Me lo quito! No. ¡Mierda! ¿De dónde salió ese ¡Ah! ¡Coño es su pepa! ¡Coño, pana! ¡Qué pep! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué imbécil soy de pana! ¿Qué armas usas normalmente? ¿La de spearfield? ¿O como se llame? ¿Y la carab carabina? Mama huevo, no te muevas no, no, no, no, no. Muérete, mamá Huevo, sé, ¡Sí, Muérete Ah, no fui yo, qué bolas Bueno, yo sirvo para curar ¡Ay, soy otro sueco! ¡Studio! ¡Sí! Estoy hablando en otro idioma ¡Coño, muévete ese culo! ¡Muévete, mamá! ¡Coño, qué mala soy, pana! ¡No! ¡Coño, es que soy burde mala, ¿eh, pana! ¿Cómo me voy a quedar para ahí? ¡Verga! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ay boludo, boludo, boludo! ¡Coño de la madre! Mátalo. Vamos equipo, si ¿sí se puede usar maldito piquín, Agáchate, agáchate. Ay, este mamá huevo. ¡Joder puta! ¡Te voy a tirar! maldito! Sí. Hijo de perra! ¡Te maté! Qué te ¿Sal otra vez? ¡Uy, no le di! ¿O si sí le di? ¿Y si sales otra vez? ¿No? Buena madre ¡Mierda! Ay, ¿A quién le estoy disparando? No lo sé Mira otra perra ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Logré! Lo ¡Logré! Eh, eh, ¡Sí! ¡Logramos! ¿Qué digo? Si quieres que cumpla otro reto Dímelo en los comentarios No te olvides de dar like Suscribirte, darle a la campanita Para más videos Y está pendiente del, del Twitch Está pendiente del Twitch Que voy a estar haciendo live por allá Adiós